Venga, sorry, no perdí. Sí, a ver. No es fácil, No porque la pelota venía al cuerpo. Pero no, la difícil. Bueno, a mí me ha un ¡Ay! ¡Adiós! ¡Uno uno! iguales? 540 es nuestro. 150 con el punto ese. Claro. Para estar, ahora vamos 2-1 y so 40. Yeah, ¿Está ¿Estás <laughs> Thank mm -hmm. you. Uh. Uh. Esta va a Derecha, derecha cero, lástima. ¿Iguales ahora? ¿No? no ¿Iguales ese? ¿no? Oh. Pues entonces has mal antes. Porque desde la, desde la izquierda nunca no puede ser igual. No, por eso le digo que no te le vuelvas a sacar a la derecha. Es a lo que me refiero, porque nunca se pueden contar iguales en el lado izquierdo que saque. Es por eso digo que al final no nos hemos confundido. In A ver, no. Eh? No, no quince. No sí, sí. No, no, pero que no pueden ser iguales. No, no, izquierda. Sí, sí, ya, ya, ya, pero no, no los, ya lo pero los iguales. young you Va, no te salgas porque me sacas a mí, va, vamos. Venga, vamos. ¿Qué dicho eso? Coño, coño, te voy a echar la culpa ahí. ¡Pabila! Te voy a echar la culpa. Coño, te voy a echar la culpa ¿Dónde estoy echando la culpa. Te estoy diciendo que no te salgas porque me salgo tú. con la pero es tú la que te sales ya te sales del partido y ya con un